Sencillo y simple, aunque lo vamos a ir complicando. Eh, juego de par impar. ¿Os suena? ¿Paypal? Sí, Paypal, sí. Luego te digo mi cuenta. Eh, par impar. Los de la izquierda impares. Los de la derecha pares. ¿Vale? Si digo un número par los de la derecha van a coger a los de la izquierda e intentan pillarlos antes de llegar a la línea de fondo de la pista de baloncesto que es donde está el último cono ahora, de impares si digo impares pues los impares salen corriendo y pillan, tienen que pillar a los pares antes de que ellos lleguen a la línea de fondo ¿de acuerdo? Y ahí está señalado no con un cono, sino con los dos carritos esos, porque no nos han traído suficientes conos. ¿Y no han dejado esto? No pasa nada. Eh, Entendido, ¿no? Tanto si digo par-impar como si digo un número par o un número impar. ¿Lo entendéis, no? Correcto. <risa> Veremos a ver. Eh, desde primera ya la gente se confunde, o sea que de correcto ya veremos, luego ya veréis cómo os confundís... ¡Dos! ¿Graba la cara, Andrés? ¿Graba las carreras? Siempre es que, que salgan del centro si acaso que no sé ahora con la reja esta hay que ponerse aquí los químicos yo pienso que está bien así porque si nos ponemos es que luego nos... que la ofida del y sobre todo en la salida y ver para dónde va eh... bien igualmente vamos a hacerlo que si yo silbo vale si yo silbo si silbo sería impar y si doy una palmada, será par. ¿Entendido? Tres. Es solo hasta la línea de fondo de baloncesto. No hay que tragarse la pared. Solo hasta la línea de fondo de baloncesto. ¡No hay que tragarse la pared! Bien. Eh, mirar allí al fondo tenemos unos marcadores. Eso es para ir subiendo puntos. Eso es para ir subiendo puntos. Y para ayudarnos a subir los puntos vamos a hacer lo siguiente. Estáis viendo que hay también estafetas e iconos a lo largo de la banda de baloncesto a un lado y otro a la misma altura. Significa que si yo, por ejemplo, dijera ahora un número par y los que están aquí tienen que pillar a estos y uno lo pilla, pues si vosotros, los dos primeros, vamos a suponer, los dos que estáis aquí, vamos a suponer que salís corriendo y yo y tú lo pillas, lo pillas. Gana eh, gana el par al impar ¿Qué es lo que haríamos? Pues en vez de volver al lugar donde estamos Sumamos un punto y nos venimos a la estafeta 1 Claro, ahora, ahora, ahora a seguir, la tuya porque ahora a ti tendrías menos distancia O sea, hay ventaja Y tú también Os venís los dos ¿Lo entendéis? Y así vamos sumando puntos uno a uno O hacia un lado Vamos sumando y restando cuando llegamos, cuando llegamos al fondo, son cinco puntos. Lo que hacemos es subir cinco puntos al marcador y volvemos al centro. ¿Vale? Venga, volvéis al centro. Silbido era impar. Silbido impar. Y palmada par. Atento. Esto pero bastante ¿Eh? Si no te pillas, ¿Eh? si no te pillas ¿Eh? gana Aquí siempre hay Unos que ganan y unos que pierden María Toledo y compañera ¿Cómo estáis en el medio? Empate, empate Cuando hay empate eh, no puede Vamos a suponer Que a alguien lo pillan justamente En la línea de fondo Vamos a suponer que alguien lo pillan en la línea de fondo. Eh, que no se pone el marcador. Ahí hay puesto un 6, nadie pone todavía números. Eso tiene que estar todo a cero. Eh, ya que estás de pie, ponedlo a cero. ¿Y el negro también? Y el negro también. Los dos a cero. Gracias. Bien. Sentaros. En el caso de que pueda haber duda de quién ha ganado... Nos quedamos de pie en el sitio y nos lo jugamos a piedra, papel, tijera. Y así siempre tiene que haber un punto hacia un lado o hacia otro. ¿De acuerdo? Vale. Carlos Marina, que se ponga un poquito más a la izquierda. Bueno, igual, ahora más o menos. Eh... ¡Impar! ¡Oh! Cuando diga par o impar o un número par o impar. Bien, todo. Todas estas cosas, sentaros. Todo es acumulativo. O sea, si yo digo par, impar. toda la.. el silbido, la palmada. vamos a ir siguiendo. vamos a ir poniendo más palabras. Para, ...según las cuales tendréis que hacer algo diferente... ...entonces ahora eh, creo que gra, dado vuestra gran inteligencia y, y cálculo matemático... ...creo que vamos a empezar a, a decir eh, números... ...pero en vez de ser un número directamente lo que vamos a hacer es un cálculo matemático... ...y vamos a decir por ejemplo... O sea, por ejemplo, yo voy a decir, sumar 3 más 5, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Lo entendéis, no? No voy, no voy a decir, por ejemplo, dividir 3 entre 2, eso no. ¿Vale? Pero puede decir, por ejemplo, raíz cuadrada de... <risa> Dieciséis. Espalda con espalda. Ahora ponéis espalda con espalda. Raíz cuadrada de... ¡Venga, rápido! Raíz cuadrada de... ¡25! de tanto que me sobrepase Irene a ver, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado entre vosotros dos? que me tenía que pillar y eh? ha corrido delante de mí pues ha perdido te tiene que pillar no, no lo ha pillado no, lo pasa pero te tienes que dar cuenta de qué va el juego, te tiene que pillar eh, pues tú lo que tienes que hacer, si te adelanta te vas para otro lado para que no te pille. Lo intenta, lo intenta. Tú te vas para otro lado que no te pille. Eh, sentaros allí, venga, rápido. Venga, nadie está abusando, ¿eh? Pero Inés, por favor, tú ahí, dale caña. Es que las matas y no ¡Ay, vale, vale! Perdón, perdón, perdón, perdón. Sedeño, lleva razón. No quiero tener ninguna... ¿Qué hacéis vosotros? Ah, vale, vale. Eh, mira, perdonad por los que sois de letra y eso. Ahora vamos a contar las sílabas de las palabras. Es eh, para que no solamente cálculo matemático. Eh, contar las sílabas de las palabras y, por ejemplo, eh, quiero saber... Eh, eso, yo voy a decir palabra y si digo esa palabra, tenéis que contar la sílaba. ¡Granada! ¡Cuatro dices! ¡No vale! <risa> eh. Venga, volvemos rápido, rápido. Dile a que te explique <risa> Granada es dispar. Granada es impar. E. Eh, si yo par es par, es un número par. es un número par. Par o impar. Par es un número par. ¡Eh! Granada. Si yo digo Granada son tres sílabas. ¿Quién ha pensado que eran cuatro? Yo, me he en el Vaya, ha sido la emoción del momento. Irene, ya veis, ya te ha machacado, ¿no? Al centro <risa> Al centro, al centro, al centro, al centro bueno, Bien Ya va cinco puntos ganando el equipo par frente al impar ah. eh, Pero siempre vamos a tener esta cosa de la cuestión cognitiva Porque yo sé que soy muy bueno y sabréis ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? ¡Camión! ¡Totá! ¡Totá! ¡Totá! David, repítelo a la cámara para que lo veamos bien. está ahí, vaya esto es segundo de carrera, no es segundo de primaria ni letra ni ciencia, ¿eh? dos sílabas un distongo eh, eh, segundo de carrera, no es segundo de primaria, solamente tenéis que saber contar hasta el dos eh, siéntate Nadir que esta vez has perdido ya tú o sea, Inés, hay que poner distongos para que ganes tú, ¿no? Eh, otra cosa, no vale, hasta que no estáis de pie, no vale ni cogerle el pantalón, ni tirarle del pelo, ni pellizcos, ni nada de eso. Hasta que no sale, eh, hasta que no estáis de pie, no salís corriendo. ¡No vale coger cuando estáis sentados! Ahí, ahí. No, tú te levantas y lo pillas, pero tú sentado no. Él de pie, es de pie, pero que no se ha levantado. ya, eh, sentaros ya, venga. Eh, de todas formas, ahora llega el momento en el que me cabe una duda, el cero es par o impar. Bueno, como no lo tengo muy claro, vamos a hacer una cosa diferente. Cuando diga cero, lo que vais a hacer es las parejas venís al centro de la pista rápidamente y desde el centro vais corriendo cada uno a la línea de fondo y volvéis al sitio donde estáis ahora mismo ¿lo entendéis? ¿eh? gana el que llega antes al sitio donde estáis ahora mismo ¿Eh? ¿lo entendéis? eso es lo que dice Carlos Marina que no justo. ¿Quién ha dicho que no es justo? Porque la, la distancia de no es hay la misma. Que, hay que darle ventaja al que está ganando, porque es que si no, ¿para qué va a luchar para ganar? Hay que darle ventaja. Cero. Hay que sentarse, <risa> hay que volver y sentarse. <risa> vale. vamos a ver además de además de cero vamos a ir poniendo otras palabras ¿no? y entonces eh, tenéis que hacer lo mismo de cero que en cero es tenéis que ir a la línea del centro los dos y salir corriendo desde el centro hasta la línea de fondo y volver ¿vale? ¿la línea de fondo o el cono? línea de fondo, no el cono Línea de fondo. Sí, Nadir, vosotros dos lo vais a hacer de ejemplo. Si yo digo cero, por ejemplo, tendríais que ir a la línea de centro los dos. Línea de centro los dos. Aquí, y ya cada uno a su lado. Ida y vuelta. Y volver al sitio sentado. ¿Eh? Ella tiene el que, el que hace esa... Tienes menos distancia que, que recorrer. ...tiene menos distancia que recorrer. No, no, no se pierde tanto tiempo. Claro, hay ventaja porque hay menos distancia. Hay ventaja porque hay menos distancia. Bueno, es... Silencio, es, es así. Silencio, lo habéis entendido, Dico, ¿no? Nico, Nico, al volver... ...tú tienes menos distancia que ella. Claro. Eh, ahora... ...igual que cero... ...vamos a poner otras palabras... ...en lo que tenéis, tenéis que hacer... ...el mismo recorrido... ...pero tenéis que hacerlo de diferentes formas. Si por ejemplo digo... ...pirata... ...sería... ...igual que cero pero en lugar del desplazamiento, realizarlo corriendo, se hace a pata coja. Si vuestro compañero no va a pata coja, pierde, así es que observadlo también. Pirata, si por ejemplo digo cangrejo, sería que tal y como estáis colocados ahora mismo, tenéis que hacer ese recorrido a cangrejo, como iba a hacer Inés. ¿De acuerdo? ...pirata, cangrejo... ...y si digo... ...y si digo rana... ...el recorrido... ...lo tenéis que hacer... ...realizando... salto ...con las dos piernas juntas... ...¿vale?... ...juntas, no separadas... ...cuando vamos dando saltos con las piernas separadas... ...vamos a andando al final... ...¿de acuerdo?... ...porque es un pie detrás de otro... ...así es que eso no vale... ...¿de acuerdo?... Entonces, eh, o ha quedado claro, no? Vale, pues entonces vamos a decir... <risa> ¡Rana! sitio nadie puede, estar en el, nadie puede estar en el mismo sitio que el anterior rápido y se está motivando Mira, Inés. al tono no a la línea de fondo hay que sentarse, sentarse en el sitio venga eh, rápido cada uno a su sitio 20 puntos ya, ¿qué ¿eh? sí. Venga rápido. Eh, Atentos a los pares que llevan 20 puntos y los otros llevan 9. No, cero. 9 no, 0. Sí. 20 a 0, ¿eh? Los impares. Dale un poquito. ¡Eh! Aquello, ya tenéis 5 puntos. Volved 5 puntos, 5 puntos para los impares. Pon 10, que estos también han llegado. 10. No, no, no. En el marcador de la izquierda, donde quiera, en el rojo, en el negro. Me da igual, pon 10 puntos. ¿Eh? 5 y 5, 2. Por 5, 10. 20, 10. Vale. A vuestro sitio donde estuvieseis. Bien. ¡Pirata! Hey, hey, hey, hey. ¡Rápido, sentado en vuestro sitio! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, sentado en vuestro sitio! Nadir, ¿ahora qué está pasando? Y sentarse. Nadir te está machacando ahora, ¿eh? Porque llega donde se sienta. Venga, sentaros Venga rápido. ¿Es que sí, dale, dale, dale. Canción. Zona acumulativa! ¿Habéis llegado al fondo ya o no? ¿Os queda uno? Venga, poneros. <risa> Sentaros, venga. Cangrejo. Cangrejo, eh, Carlos. Cangrejo. Ah, Pero ¿qué os pasa si es solo unos metros a cuadrupedia? Cuando hay dudas, se resuelve con piedra papel tijera. Una, eh, eh, los dos de pie, los dos de pie, piedra papel tijera. Y ahí sale a correr el que gana. Ah, ah para, para, pero espérate. Eh, se, eh, esto es después de cangrejo, seguro que habéis perdido. Si le ha hecho una cosa que no tiene que ver con cangrejo. Está grabado. Luego visita el bar. Luego, eh, eso no, eso no te voy a decir lo que es porque ahora, ahora no está permitido, pero no es. Eso es que los vaya, todos en cuatro pasos y tú ahí los pajaritos, ¿no? Eso no, ¿eh? eh luego, para cualquier duda, visite nuestro bar. Eh, 25 más o menos. He eh, puesto, pero puesto preparado. Venga, que esto ya empieza. Venga. Ángel que... está de descanso. Eh, sí, escuchando. Pues escúchame bien. Venga. <risa> es par, par, par, par, par, par. Había que correr para allá, para allá, para allá. Era par. Par. Par. La palmada es par. La palmada es par. Par. Venga, volvéis a vuestro sitio. Volvéis rápido. Vemos que hay una gran diferencia entre los dos equipos El equipo par ahora va ganando al impar Por lo cual vamos a ver si cogemos algo Vamos a poner a motivar, alguna a variante con el fin de ayudarle Entonces vamos a hacer eh, competición de equipo entre pares e impares. O sea, vamos a mezclar también competición de equipo. Siguen todas las demás cosas anteriores, pero además vamos a hacer algunas cosas que pueden ser grupales. Como, si digo la palabra aro, significa que todos os ponéis haciendo una cadena desde allí hasta aquí y pasáis eh, el aro, como el juego del aro, pasar por el aro, tenéis que pasar lo aros hasta esta pica Y los impares hasta esta Eso Siempre que Se cumplan las normas La diferencia Que es 15 puntos Es lo que os jugaríais Sí Es así porque es grupal Entonces Sí coge, Pero es que vosotros Estos pueden ganar y aventajar Sería en 30 Entonces Silencio Si digo aro sería eso Pero también puede decir la palabra caballo Y si digo caballo, no, no, no no. Si digo caballo sería Que volvemos todos al centro Y subimos a caballo A un compañero de nuestro equipo par o impar Y hacemos la ida La hace uno hasta la línea de fondo y la vuelta la hace otro hasta la hasta el centro del campo. O sea, volvemos. Sí, a caballo. De tu equipo, sí, ¿Qué? ¿No, él? No, no De tu equipo. En nadie. Entonces, <risas> hay que coger a alguien de vuestro equipo. Para que no os quedéis. Si algún equipo está impar, que no lo sabemos, lo que tienen que hacer es sillita de la reina. ...sillita de la reina, que entre dos cruzan los brazos y se sienta uno... ...ahora, si alguien se queda solo o no va... ...gana el otro equipo, ¿entendido? Hemos dicho caballo, aro y nos falta tren... ...que tren significa... Yeah. ...que tren significa que todo el equipo se tiene que poner en el centro de la pista formando un trenecito... Y hasta que no esté formado el trenecito a lo largo de la línea central de cada lado, no pueden salir para dar la vuelta alrededor de los conos al medio campo.